Para hacer el recuento de las modificaciones, tenemos la pata de cambio Altus con el piñón Mega Range. Uh. Tenemos nuestro amortiguador casero, nuestro protector de vaina, nuestro guía cadena casero hecho con una tapa de botella. Creo que lo corrí acá, más o menos que estaba. Acá, para que no interfiriera mucho con la pata de cambio. La transmisión se portó bien, sonaba un poco chistoso el guía cadena. El cambio 3-1 nos da pero no ocupa el 3-1? tener la cadena cruzada y es un desastre, así que... y la horquilla lubricada mmm, hasta cierto punto además de nuestro control de rebote que son 6 cámaras 6 pedazos de cámara por lado nos debería haber un andar bastante especial y no he podido olvidar a Wacky hay un pequeño sonido que no había considerado esos son los cables porque esta bicicleta tiene ruteo interno, pero si uno los tira les pone un poco, wincha. Ya no debería sonar nada. Ya, estas son esas bajas para el recuerdo. Oh, ya me empezó a doler el cuello. Pues no suena nada. Por favor, no te rompas. No, somateo. ¡Volaron de los pedales! oh uh. Uh, qué fuerte ¿Qué suena? ¡Ah la cámara! El ajuste de rebote se corre un poco. Listo. Soluciones simples a problemas complejos. ¿Dónde está? está enterita todavía. No bueno, me dale Hola, oh, hola, cantidad de hoyos. Oh, oh, oh. Hola, te cortaste todo lo suyo. no, no, no, no, no, no, no, Au. Uh, uh, uh. Bueno, A donde caí está lleno de avión. Vamos uh. oh, si la salida del este Está bueno, me lo tiro. O sea, hace la entrada. Uh. Uh. Uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! para la ¡Oh! Juan la compró, nos hizo llegar. Oh, oh como está la entrada de esa, ¿verdad? Hay mucha gente que comenta que cuando ven los videos le tienen que bajar el volumen a mis gritos porque parece otro tipo de video y lo entiendo, lo siento. Externalizo todos mis pensamientos. Mm, ¡Corto! Mm. Este valle me encanta, weón. ¡Uh! shit Me metí metido Oh Oh ¡Uh! Esta tela dejó muy juguetona. O sea, juguetona para lo que era en todo caso. si está pidiendo a grito un mampato. está sonando el cable, mm, ya no suena el cable, no suena menos. Esto era uno, esto no era el otro, vamos a mejorar esto porque estaba muy bueno, le metí más wincha, quedó más horrible y atorrante, pero volvió a no sonar, así que vamos a hacer un mampato. sin ninguna preocupación en el mundo. <risa> y ahora mordo. Tengo un pelo dentro de la antibarra, siempre. Ya, señoras y señores, niños y niñas, aquí viene mi disclaimer, o como sea que se diga esa en chileno, porque no me lo sé, lo siento, de repente se me confunde la estupidez Esta bicicleta no está hecha para hacer lo que van a ver es una bicicleta de paseo que le hemos hecho mini modificaciones justas para que no sea un tarro por favor no crean que si llego abajo en una sola pieza esta bicicleta va a aguantar tres bajas más, porque dudo que lo haga con eso dicho oh, oh, ya yeah. Ah, está bien. Son es la botella. Uh, son las la Ya. Yeah. No la revisimos. Oh, oh, oh, okay. rapa. Oh, uh -huh. oh, oh, so. No llegué. No llegué, no llegué, no llegué. Sí si tenemos la primera descentrada pero aguanta vamos a ser capaz de terminar esto esto fundamenta un poco lo que digo cada error se traduce en un problema mecánico para la bicicleta si cometo un par de errores más probablemente me toque sacar la herramienta ya Nueva estrategia. SO. Suave. Suave. SO. SO. uh porque es hizo eso. Uh. Silencio como un ninja SO. Uuuh. Bien. Vamos a si alguien pensó que me iba a tirar ese salto es porque no están escuchando lo que dije esta bicicleta es de paseo ese salto ya es bastante grande y bastante duro soy una persona sensata sé que se puede hacer pero sé que puede salir muy mal porque esto, todo esto se puede reventar desde mi punto de vista, o las ruedas o la horquilla. Así que... Oh. No quiero que nadie se lleve por ningún motivo una impresión errónea de esta bicicleta. Así que... Lo que vamos a hacer es sacarle absolutamente todas las modificaciones que le hicimos y bajar de nuevo Mampato para ver desde su punto de vista qué es lo que nos dice la bicicleta así que vamos a partir con con el tope de la pata de cambio ah, fuera de aquí nuestro hermoso y funcional guía cadena fuera de aquí hasta nuestro protector de vaina bueno todo esto vale oro me fijé y estaba andando en el cambio 3 y el del medio, no sé cuál es. El del medio debe ser el 4. Así que vamos a bajar en ese mismo para que estemos en las mismas condiciones. Y lo último, pero no menos importante, nuestro control de rebote. Todo esto es lo que mantenía nuestra bicicleta eh, sonando poco y andando un poco mejor ahora todo esto se da la mochila te llevas toda la basura para la casa y ahora vamos a repetir lo que acabamos de hacer bajar manpato con la marlin relativamente stock, los únicos cambios que tiene quedarían siendo el piñón que no vamos a ocupar el, el piñón grande, así que es básicamente lo mismo la pata altus y la T. Guaque, guaque. Ah, y no me se me olvide. Esto también, eso también lo tengo que sacar. Esto también se va y voy a sacar el del otro lado. Para que los cables vuelvan a sonar como sonaban de fábrica. Traído el lado medio. Ya está es la Marlin casi como llegó a nosotros. Y veamos qué pasa. Se sentía distinta, por decirlo menos. La barata negra llegó a la casa increíblemente en una sola pieza. La horquilla no pinta nada bien, las ruedas ahora están un poco descentradas y esta transmisión no es lo máximo, pero funcionó. Debo decir que... Funcionó. Aquí están todas las piezas de las modificaciones. Este es el amortiguador de la pata de cambio que definitivamente hacía lo suyo. Este es nuestro guía cadena que me preguntaron cuánto iba a durar. La verdad no tiene mucho desgaste y estas botellas son bastante duras, así que el hecho de que la bicicleta haya aguantado la bajada que hicimos, para mí personalmente no es mucha referencia porque los componentes se van a quedar atrás, la horquilla ya está pidiendo perdón o yo le estoy pidiendo perdón a la horquilla creo que fue la primera pieza que sucumbió pero no creo que sea la última yo creo que lo que se viene es ruedas, bielas pata de cambio, hay mucho que hacerle y finalmente si es que quieren empezar en un deporte como lo es el mountain bike con 290 mil pesos lo que más te recomendaría de verdad es que busque una bicicleta usada porque si bien te ahorraste mucha plata en el precio inicial de la bicicleta Sacándola de la tienda, si la quieres llevar al cerro tendrías que por lo menos cambiar la horquilla, quizás la transmisión y probablemente en un futuro muy cercano las ruedas La llamamos la barata negra, no porque sea una bicicleta barata, esto no es lo más económico que hay Pero para entrar en el mundo del mountain bike e ir a meterte al cerro a darle duro a la bicicleta Si quieres partir con algo nuevo, 290 mil pesos Estáis buscando una bicicleta realmente barata para empezar en un deporte que no es lo más económico del mundo ¿A quién le recomendaría esta bicicleta? A cualquier persona que quiera pasear por el cerro o pasear por las calles Le diría que una bicicleta está totalmente sobredimensionada para esa aplicación La horquilla probablemente les va a dar problema igual porque se va a llenar de polvo y le va a pasar lo mismo a largo plazo Pero la bicicleta en sí va a aguantar y no necesitas tanta suspensión para pasear por la calle o senderos tranquilos en el cerro. ¿A quién no me gustaría recomendársela? A una persona que la quiera exigir harto. Para quien quiera ir al cerro y darle duro a la bicicleta, mi recomendación es que traten de ahorrar un poco más y aspirar una bicicleta un poquito mejor de componentes y más enfocada para el uso que le van a dar. Sobre todo si es que te das el trabajo de comprar usado. Quería agradecerle de nuevo a los chicos de Ruta Deportes que... Me dieron la oportunidad de probar esta bicicleta y poder entregarles mi más sincera opinión sobre la barata. Así que nos divertimos harto con la bicicleta. No sé si vayan a ver más videos, pero por ahora esto iría siendo todo por la barata negra. Les mando a todos un abrazo gigante. Si les gustó este video, denme un like. Si tienen algún amigo que les gustaría saber más sobre una bicicleta recreativa para llevarla al cerro, compárteselo y suscríbase al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.